¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Nos encontramos desde las instalaciones del Club de Leones de Quevedo, lugar donde en estos momentos se está realizando la entrega de ayudas técnicas a varias personas. Vamos a avanzar un poco para conocer también de parte pues, de los representantes de esta institución la labor que se está realizando. Vamos a avanzar, vamos a buscar también a los representantes, a la presidenta del Club de Leones. Vamos a tratar de conversar con ella. ...para conocer pues lo que se está ejecutando. Está del lado de allá. Eh, doctora Rosa Guevara, ¿cómo está? Vamos a conversar con la doctora Rosa Guevara de Argudo... ...sobre lo que se está ejecutando. Doctora, buenas tardes. Cuéntenos un poco sobre la actividad que se está desarrollando. Esta actividad que estamos desarrollando el día de hoy... ...es como parte de la celebración de nuestro aniversario eh, 64... Tenemos 64 años de servicio a la comunidad quevedeña. Y como parte de esa celebración lo queremos celebrar haciendo un servicio a la comunidad. Entonces en esta tarde hemos eh, hecho un recorrido por varios sectores con muchas semanas de anticipación en varios sectores más vulnerables donde es hecho el escogitamiento de personas que necesitan de una silla de ruedas, de un andador, de un bastón... Y estamos aquí ya, en este día, haciendo la entrega personal a cada una de las personas beneficiarias. Eh, personas de la comunidad, los más vulnerables, los más necesitados. Entonces, eh, esa es esta actividad que estamos celebrando nuestros 64 años de aniversario. La labor alturística que ustedes están realizando acá. Cuénteme, ¿de qué comunidades o sectores vienen los ciudadanos que están acá presentes? Eh, del sector eh, de Cruz María, la Gustavo Campi en San Camilo, del sector de la parroquia Venus del Río Quevedo, de la, del sector del Guayacán, en eh, las lotizaciones de, eh, del Guayacán, lotización eh, Chanluey, eh, hemos también en la parroquia Nicolás, hemos visitado, bueno, de la parroquia 7 de octubre. De varios sectores, hemos buscado las personas de, más necesitadas para poder llegar con ellos a, a entregarles esta pequeña ayuda que les haga más fácil seguir en su vida con una discapacidad que es lo más lamentable y lo más doloroso para una familia. Así es, Bueno, estamos viendo que están entregando en estos momentos ya las sillas de ruedas, ¿verdad? Así es. En este momento estamos haciendo la entrega. Yo eh, quiero, como este niño que está acá, está necesitando en este momento la silla, porque está. Eh, ustedes comprenderán que son personas que necesitan de manera urgente. Claro. Sí, que ya, sí urgente, porque están cansaditos. Queremos ya hacerle la entrega aquí en este momento. Bueno, se va a hacer la entrega ya oficial a uno de los niños que ha venido hasta este lugar para recibir pues la silla de rueda. Ha venido junto a su familiar también. Vamos a observar este apoyo también que se está ejecutando. Esto es lo que más lo motiva a uno. A mí me emociona mucho poder ayudar a estas personas. Vamos a conversar con, con el papá de, del niño, o el representante que está acá en este momento también. Vamos a dialogar con él un poco. Bueno, cuénteme, eh, ¿de qué sector viene usted? De, buenas tardes, antes que nada. Eh, yo vengo de la cooperativa 20 de febrero. ¿Usted es el papá o representante? ¿Qué es sí, para el niño? Yo soy el papá. Bueno, cuénteme, ¿cuál es el problema que él tiene? Él tiene una, una discapacidad de un 91%, y... Tiene eh, retraso psicomotriz, él no camina, él no habla, eh, además, ahora poco, perdió su madre. Sí, decir, que se le complicaba un poco él también? Ajá. Que, también sí, este es, es bastante complicado, claro, eh, pero para uno padre lo hace de corazón. Así es, yo agradezco a la doctora que ella me visitó a mi hogar y, y ahora nos está ayudando con esta colaboración, o sea que es de mucha importancia para nosotros. Le agradecemos al Club de Leones de corazón. Muchas gracias. Bueno, ahí una de las entregas se vive en momentos emotivos acá, pues vemos al representante de este menor, de esta persona también acá, pues al borde del de, de llanto también. Doctora, las últimas palabras también ya para los seguidores de día. Gracias por estar aquí, eh, nos sentimos muy emocionados por llegar con esta ayuda a, a estas personas que tanto necesitan, y si podemos contribuir con un granito de arena, ahí estamos, ahí estamos los leones, ahí está, hemos puesto nuestro corazón en estas personas. Doctora, para quienes quieran recibir la ayuda o la estén necesitando y están en estos momentos observando nuestra transmisión, ¿dónde deben ir? ¿a quién deben llamar? ¿dónde acudir? En nuestro Club de Leones, que ya la gente conoce, somos un club de ayuda humanitaria y que eh, siempre estamos sirviendo a la comunidad quevedeña, tenemos nuestro centro médico donde damos atención también a personas que... Eh, con muy pocos eh, costos, a bajo costo, un laboratorio clínico. Y ahí estamos, ahí estamos donde hay una necesidad, siempre hay un león. Okay, gracias a la doctora Rosa Guevara de Argudo, pues presidenta del Club de Leones Quevedo, quien nos ha dado la apertura. Pues con nosotros vamos a hacer un pequeño recorrido con nuestro compañero. Gracias vamos a hacer el pequeño recorrido, pues ahí podemos observar, eh, se están haciendo las ayudas, eh, la entrega de ayudas técnicas, se está dialogando también con los pacientes que en estos momentos están siendo eh, atendidos o recibiendo la ayuda de parte de los funcionarios del Club de Leones, esta es una de las actividades por celebrarse los 64 años de esta entidad que está al servicio de la comunidad. Agradecemos a todos los amigos que estuvieron conectados con nosotros. No se olvide que somos al día, comparta la transmisión, pues síganos también en redes sociales y estamos en www.aldia.com.es.